Se transmite por Canal 8, por Somos el Valle, ¿no? Exacto. Por Canal 8 Somos el Valle, después vos pasás el horario. Y lo bueno es que después se puede ver por YouTube y por el sitio, también lo pueden ver ahí. Y un poco el, la idea era un poco transmitir lo que, lo que se vive acá, digamos, ¿no? Cómo están viviendo ustedes, los problemas que tienen en cuanto a, a la falta de servicios y, por pues sobre todo, las cosas, el. Le reclamo también no de que haya una solución. también para que le vayas comentando a él Ajá. la situación? Sí, yo te voy tirando ahí. punto eh, te tres preguntando, vos tranqui. Sí, sí, sí. tranqui sí, Son 10 minutos nomás, no me paso nada. Vamos, 20 me... de minutos de, de, del centro de la capital y a muy pocos metros de torres y de una riqueza espectacular que tiene esta provincia. Y aquí no hay servicios. ¿Acá podemos caminar? Sí, sí, sí, aquí no hay servicios. ¿Para dónde vamos? ¿Para allá? Dale. Aquí no, no hay servicios, el gobierno se niega a establecer los servicios como el agua, la luz. Acá los vecinos se van organizando para poder desarrollar sus servicios en forma independiente. Se van organizando, pero desde el Estado no hay ninguna respuesta. Es, la lógica del gobierno es jodete por meterte ahí o básicamente el desalojo por la vida de los hechos, uh -huh. es de decir, morirte porque no tenés agua, porque no tenés ningún recurso. Acá hace muy poquito hubo una inundación y, y prácticamente cuando los vecinos llamaban y decían que eran de Casimiro Gómez les cortaban el teléfono, tanto de provincia, de municipio, de defensa civil. Acá sobreviven también los vecinos por la solidaridad que hay entre los trabajadores. Claro. Así que bueno, esta es la, la realidad. Eh, ¿Siguen llegando familias? ¿Hay algún registro de eso? ¿O se detuvo? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que ustedes saben? Eh, hay muchas familias que están asentadas hace mucho tiempo Esta toma está hace más de un año y medio Hubo una circulación en un momento De, de vecinos y vecinas Pero se siguen instalando Como vos verás, hay familias que ya tienen su casita Su, su, su rancho Su, su vivienda sí. Y van construyendo a, a fuerza de, de, de empeño Y van avanzando uh -huh. El tema es ...calculá que acá no tenés agua potable y no tenés ningún servicio... ...y por lo tanto todo es un esfuerzo doble, más en pandemia... ...cuando te dicen quédate en casa... ...cómo se hace para quedarse en casa sin tener los servicios básicos... ...la gente va avanzando porque quiere progresar, porque quiere salir adelante... Claro. ...y por lo tanto está, están luchando. Estoy viendo una cantidad muy grande ¿no? de, de, de infancias, ¿no? Sí, bueno, familias y vos verás también otra realidad... ...que hay muchos merenderos, muchos comedores se van forjando una salida contra el hambre también, así que se, se vincula mucho. Eh, cuando to tocás este tema, vos que estás laburando en un ámbito eh, legislativo, más institucional, ¿qué, qué resortes eh, se activan cuando ustedes llevan esto a la, a la realidad ahí de un mundo que obviamente parece muy alejado de todo lo que está pasando acá? En primer lugar, decirte lo siguiente, nosotros estamos trabajando un proyecto para que el, el Estado Municipal garantice el agua ese proyecto se está discutiendo ahora en el Consejo y en primer lugar hay una visión por parte de sectores lo que te decía recién, jodete por meterte ahí y por otra parte una una, una idea de que no se consolide porque hay un ataque a, a estas ocupaciones decirle por ahí a la, a la población que no conoce que se rechazan esta, este tipo de ocupaciones. Pero en realidad, no todas las ocupaciones, porque aquí en Neuquén tuvimos una, una toma VIP de los ricachones de la ciudad, donde sí se les avaló la entrega de la tierra a ellos. Acá fue el Rincón Club de campo tuvieron 20 años y le entregaron las costas al río, una cancha de golf, y para esos ricachones sí se avalan esas tomas. Cuando se trata de una toma de un trabajador que no tiene otra forma de poder vivir, bueno, se utiliza este, este tipo de mecanismo Así que el Estado juega el desalojo en los hechos. Juega que, juega que la gente se desgaste por el hambre y por la necesidad. Pero como verás, la gente va avanzando porque no hay otra. Los, los alquileres acá superan los 20.000 pesos, una piecita nada más. Te sale arriba de 10 lucas. No hay, no hay otra alternativa. Por eso muchas veces, y gran parte, y la historia de Neuquén lo muestra, calculá que las tomas comenzaron en la década del 60 en Neuquén, eh, la ocupación constituye un, un recurso que vos tenés para poder... Eh, ...tener una vivienda. Sí, de hecho la mitad de los barrios ahora son todas... ...estábamos leyendo, ¿no? La mitad de los barrios de Neuquén son tomas. Son todas tomas y fueron después urbanizadas... ...pero siempre arrancan como tomas. Arrancan, arrancan como tomas. Bueno, y ahí eh, en el fondo siempre... ...cada vez que estamos hablando se ven las... ...las casillas y se ven las torres, ¿no? Exacto. Esa riqueza, ¿a dónde va César? ¿Qué saben ustedes? Toda esa riqueza, todas esas mega empresas que están ahí... Obviamente todo capital extranjero, empresas de servicio, de todo. ¿no? Creo que hay una manifestación muy clara, muy elocuente del saqueo de la provincia. Porque acá hay una expoliación de nuestros recursos. Todo esto, si vos crees una metáfora, prácticamente eh, se exporta. Eh, acá los vecinos tampoco, fíjate, no tienen gas. Acá hay una planta fraccionadora que tiene garrafas tiradas. Eh, y por lo tanto tenés toda esta, rique esta riqueza que se, que se exporta, básicamente. ¿no? Uh -huh. Chicos, el nombre, nada, y, y un poco contarnos hace cuánto que están acá. Bueno, yo me llamo Juan y estamos acá, casi desde el principio, y como se estamos con nuestros propios medios, no, ayuda no recibimos de nadie. Uh -huh. Nosotros, alguno, que tiene la posibilidad y tiene un laburo, compran los maderos en ese que no va a basurar a buscar madera y con eso van hablando sus su rancho ¿Cuándo llegaron? ¿Llegaron todos juntos? ¿Se conocían? ¿Cómo, cómo fue? Sí, nos fuimos conociendo acá, tampoco, poco, entre los todos vecinos los vecinos, con, claro, como todo que, el barrio que se inicia uh -huh. Y bueno, ayuda de eso acá, no, de nadie Solamente la solidaridad de uno que otro vecino, de cerca, nada más Estaba pensando, a la noche que se apaga una boca sí. de lobo no Sí, nada. no, acá sí. no hay luz, luz directamente no hay Acá nos manejamos como podemos, no hay agua. Agua, tenemos una canilla que hace un par de semanas nomás llegó acá a la entrada, que bajamos a buscar en tambores, porque antes bajábamos hasta, hasta abajo. Uh -huh. Tenemos que hacer más o menos unos mil metros, 500, 800 metros para traer un bidón de agua. Ajá. Y caminando, porque claro, no todos tienen movilidad. Y luz tampoco, gas tampoco. Así que es todo por nuestros medios nomás. Se, se van acomodando con, con lo que hay. Con lo que hay, como podemos. Y al día a día. ¿Tu nombre cómo es? Luciano. Luciano, la noche cómo es. Para los que no tienen idea piensan que lo que están acá es porque no quieren laburar. ¿Podemos caminar para acá? Uh. No, en la noche está todo oscuro. O sea, uno se calefacciona como puede. Eh, hubo un tiempo que teníamos unos cables, nos sacaron los cables. 700 metros, 700 metros de, de cable. cable nos sacaron. Nos sacaron los cables y tuvimos que poner de nuestro bolsillo porque recibimos ayuda, algunas personas que nos ayudan ¿Cómo o sea, contarnos contaron eso? ¿Ustedes habían conseguido...? Conseguimos, nosotros compramos cables Hacíamos ventas de, de... empanadas, pizzas para comprar los cables, los compramos, los conectamos y vino la policía, nos cortó los cables y se llevó los cables como, ¿Se los robó? Se los llevó claro. o sea, nos toma, nos quedan complicando para que no nos quedemos acá Claro y no y todo lo cuesta empezamos a hacer otra vez venta de cosas para poder conectar porque imagínate vos tenemos criaturas yo tengo un bebé de dos años hay muchos bebés mucha gente imagínate sin luz acá a las seis de la, de, de la tarde mira como se, estás viendo ya se, ya se apaga todo y uno necesita ¿Y los días de la lluvia que hicieron cómo estuvo eso y no uno los días de la lluvia imagínate que se inundó todo nos ayudamos como pudimos cada vecino pero más, parecía estar mejor bien. afuera que ad, adentro de la casa. Viste. Parecíamos 4 de la mañana, estuvimos casi el día de la lluvia, la primera lluvia se quedó fuerte y se inundó adentro de las casas de los vecinos. Y entre todos una a madrugada, aparte. Fuimos un grupito de entre 3, 4 vecinos ahí a ayudar allá, después terminamos de ayudarle a sacar el agua a ese vecino y nos fuimos a ayudarle al otro allá y así nos ayudamos acá entre vecinos. Tratar uh -huh. de meter a los bebés, en un, por ejemplo, porque como ves hay gente que tiene ya... Buenas casilla, viste, que tratá de meter a la gente así, a los bebés, más que nada, vecino conocido, meterlo ahí adentro para que no se enferme, nada, porque vos te imaginas en esta época, te mojás, te enfermá. Claro. la sí. en cama, estoy.. Y acá te, te dejan. Vos te enfermás y manejate. Acá César decía que no hubo presencia de nadie. De nadie. No vino el Estado, no, no. vino acción social, no vino nada, ningún no. desarrollo, nada. nada. de eso. Nadie. No, acá es más, ni ambulancia ni nada. No, se quemó una casilla el otro día allí en entrada y no llegó la ambulancia, se desayó, se empezaron a las chispas, que se cruzó para este lado, que casi agarran las otras casillas. Uh -huh. Ambulancia, vos llamás a una ambulancia, la ambulancia no viene, te puede estar muriendo con las tripas afuera y afuera, en la, en la calle, que no hay, la ambulancia no entra, no viene.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 Te invitamos a ser parte, afiliate, Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. En el marco de la pandemia COVID-19 exigimos al gobierno provincial y a las autoridades de salud la devolución urgente del cobro del proporcional de guardias embarazadas y licencias por largo tratamiento. El Convenio Colectivo de Trabajo nos quitó ese derecho.